Me parece que la UNERA merece tener una revista, ciertamente. Y llegamos este, a ella a través de caminar el, el, el, el círculo de los medios, de los restantes medios. Ya tenemos eh, prensa digital, tenemos televisión, tenemos una editorial, tenemos radio y obviamente nos falta la gráfica. De manera que un poco era eso, cerrar el círculo de medios para trabajar desde la universidad. El rector eh, tuvo la iniciativa y la planteó este, hablamos de dos o tres números este año y empezamos a trabajar en el primero, acaba de salir. Eh, la idea es eh, abrir la posibilidad de participación a más eh, y más eh, docentes, investigadores, extensionistas y actores comunitarios para desde eh, las páginas de Riberas, como se la llama, digo que puedan expresar eh, pluralmente lo que cada uno tiene para decir. Riveras ya desde su nombre, apuesta a eh, visibilizar lo que tiene que ver con la identidad cultural y social de la provincia, apelar a, a, a, ese, a ese nombre que, que, que expresa lo geográfico, tiene que ver también este, en un abordaje desde una perspectiva cultural, y en este sentido creemos que todo lo que nosotros vamos a elaborar en la revista ya sea en el lenguaje visual, es decir, fotográfico, o ya sea en el lenguaje escrito, tiene que ser de una comprensión universal para cualquier persona que, que pueda interactuar con la revista. El objetivo en, en términos integrales en este primer número tiene que ver con lo que es la difusión de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Pero al mismo tiempo vamos a encontrar notas que reflejan el, el trabajo y la profundización que viene haciendo territorialmente la universidad a lo largo de, de la provincia a través de proyectos de extensión, proyectos de curricularización y cómo la universidad trabaja conjuntamente con la comunidad. Nos pareció importante reflejar la participación de todas las facultades y también va a tener, digamos, entrevistas y notas de color que apuestan a reconstruir la memoria histórica de la provincia a través de un recorrido con con, con la recuperación de las historias de algunos pueblos de la provincia, eh, notas que, que que tienen entrevistas a personalidades como por ejemplo en este caso la de, la de Ignacio Montoya y en este sentido nos parece muy importante hacer extensiva la, la invitación a toda la comunidad a participar eh, directa o indirectamente de, de esta publicación porque nos parece que cuantas cuantos más trabajemos colectivamente y conjuntamente eh, más nos vamos a enriquecer así que, que bueno queda abierta la, la propuesta para el futuro La modernización de la imprenta, cosa que se ha ya este, prácticamente terminado y estamos en condiciones de tener una revista este, a todo color, con sus tapas, su encuadernamiento y todo lo que, lo que brinda hoy la, la edición moderna. De forma que la imprenta es una pieza clave en la, la producción y por primera vez la generamos nosotros. Me parece que es un, un cierre de de Proceso eh, de Comunicación, la aparición de Riveras el primer número está ya circulando y realmente estamos orgullosos